Y ahora sí, a continuación, le vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado, que ya está conectado del otro lado, Francisco Fariña. Bienvenido, recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Francisco. Él está encargado allí eh, de Talent, que es justamente esta consultora de inversiones, porque hoy en Mendoza se va a estar llevando a cabo un evento, una ronda de inversiones, para saber y tener todo el conocimiento de cómo invertir y por qué es conveniente invertir Sin también dudas. en Paraguay. Bienvenido, Francisco. Un gusto, ¿Cómo estás? Francisco. Buenas, buenas días, ¿cómo está la gran audiencia del de canal 7? Excelente el programa, ese salmón estuvo muy rico. Oh, me bueno, lo esperamos mostrar. para probarlo, claro, le bueno. guardamos un platito. Sí, acá en Argentina los vinos y la, la gastronomía son de primer nivel. Realmente gracias. Es algo enviable. Bueno, gracias, gracias. Eh, sí. a las órdenes, eh, estoy acá, eh, realmente muy contento en, en Mendoza, estoy llegando al aeropuerto. Eh, para el encuentro de hoy y realmente eh, muy contentos por el encuentro que estamos eh, organizando con dos estudios jurídicos y un uh -huh. contable acá en el portal suite hoy a las 18 horas eh, enfrente a la plaza de Chile sobre la calle Necochea. Uh -huh, perfecto, Bien. ¿en qué consiste este evento Francisco, esta ronda de negocios? Bueno, eh, Talen es una empresa eh, con 20 años de antigüedad. Sí. Tenemos mucha experiencia en la, en la radicación de capital extranjero en Paraguay y sobre todo con Argentina. Eh, Fuimos invitados por estas consultoras, eh, partner eh, contables y jurídicas, porque hay muchos interesados eh, mendocinos, argentinos en llevar su producto y comercializar en Paraguay uh -huh. y también eh, radicar inversiones en Paraguay. Bien. Paraguay eh, en los últimos 10 años tuvo un crecimiento promedio del 5%, uh -huh. tenemos una inflación promedio los últimos 15 años en un máximo de 5%. Bueno, muy bien. El muy dólar bien, tiene una cotización ¿no? igual eh, estable hace 10 años. Ajá. Uh -huh. El guaraní es una moneda que tiene 70 años, nunca ganó ni perdió ni un cero. Uh -huh. eh, entonces, se crean las condiciones para realmente eh, favorables para que el argentino venda su producto y comercialice eh, desde Paraguay. Uh -huh. Excelente. Y desde uh -huh. ya, Francisco, si nos puedes comentar, ¿en ¿qué mercados, por ejemplo, o sea, se están viendo mucho ya? O sea, ¿en, en qué alternativas están inversión. llevando los argentinos eh, sus productos...? Mira, eh, no, no, no es un invento mío. Todos los productos argentinos son muy apreciados en el mundo uh -huh. y en Paraguay sobre todo. Pero también el argentino, eh, voy a dar dos ejemplos, ¿verdad? Eh, voy a citar la fuente. Una fuente es de Clarín, que salió el jueves pasado, donde sencillamente de cada 10 departamentos que se, nuevos que se hacen en Paraguay, los argentinos son inversores y compran el 7, 7 de cada 10 departamentos oh, compran Entonces, en el negocio inmobiliario, podríamos decir que se está viendo mucha... Eh, sí, uh -huh. sí, porque tiene mucha rentabilidad eh, en costos. El, el costo del metro cuadrado en Paraguay es eh, de 1.200 dólares, en la Argentina uh -huh. viene a ser 2.900. La rentabilidad en Paraguay es de 7 al 9%, uh -huh. y en Argentina es 1%. Pero uh -huh. no solamente como inversores se le, se le recibe al argentino. Hoy día, te doy este dato el 50% de los mandos altos en Paraguay de las grandes empresas son dirigidas por argentinos. Ah, o sea, el, en el Paraguay tienen oportunidades los inversores y también eh, el personal calificado. Uh -huh. Francisco, ¿más o menos cuánto es el porcentaje de inflación o no que tiene Paraguay para poder comparar con Argentina, para tener más o menos un estimativo de, de ganancias o poder comparar estas cifras a la hora de invertir? Bueno, como te dije, en los últimos 15 años... El promedio de la inflación anual sí. es del 5%. Este año eh, subió un poco, consecuencia de post-pandemia y de la guerra Uf, eh, que le afectó a todo mundial. Vamos a tener un, una inflación del 9% anual. Perfecto, y en el evento entonces que se va a llevar a cabo esta tarde, ustedes van a brindar diferentes asesorías, uno puede ir y presentar directamente eh, su negocio, sus productos y decir, mira, esto es lo que yo hago, esta es mi empresa, cómo puedo hacer para empezar a, a invertir en Paraguay, más o menos como, una, como un puntapié inicial uh -huh. para que cada vez más mendocinos se animen ¿no? a, a cruzar la frontera si se quiere y, y expandir su negocio. Así mismo, hoy lo que el mendocino que tiene intenciones o por lo menos quiere eh, sacarse las dudas de cómo hacer para invertir en Paraguay va a encontrar toda la información jurídica eh, de las condiciones para irse a Paraguay, uh -huh. todas las condiciones impositivas, que de hecho Paraguay es el país uh -huh. con menos presión tributaria en toda América Latina. Bueno, espectacular. Y uh -huh. eh, va a también a tener en talen un banco de datos de donde puede invertir su dinero, tanto en obras públicas como en obras privadas. Uh -huh. Todo ese servicio eh, va a encontrar con Talent. Perfecto. Francisco, ¿Sí? Sí. No, quería saber la gente que está del otro lado, cómo puede acceder a esta rueda de negocios en la jornada de hoy. Es libre y gratuita, ah, Portal bueno. Suite, 18 horas. Eh, voy a pasar a la producción, no sé si tienen tiempo, un, un link para inscribirse, pero más bien es para tener información de la persona, pero es libre y gratuita, 18 horas portal suite sobre la calle Necochea bien eh, Enfrente a la plaza Chile perfecto, Sí, bien. nosotros todo el tiempo Francisco hemos estado mostrando el número de teléfono y las redes sociales, así que seguramente los interesados van a tomar nota y te van a dejar su mensajito por allí para reservar ese cupo le esperamos, es sin compromiso, sin costo y bueno, acá en Argentina asegurada eh, un rico eh, un rico café con leche y una excelente media luna sí. <risa> muy bien muy bien, espectacular. Francisco, te mandamos un gran saludo y bueno, que sea con todos los éxitos. Todo lo mejor para esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la atención y un saludo a la audiencia de Canal 7. Gracias, un placer. Chao, chao. Luego.